El profesor Van der Hamen tiene una historia de 20 años. En el año 1996 la CAR le pidió al profesor Van der Hamen, que ha sido el principal científico de la ecología que ha en el país, cuáles deberían ser las zonas de protección dentro del perímetro político-administrativo de, de Bogotá. El doctor Van der Hamen diseñó lo que se denomina la estructura ecológica principal y dentro de esa estructura previó o aconsejó a la CAR que se conservaran y se protegieran 1.400 hectáreas al norte de Bogotá en una franja que comunicaría los cerros orientales con el río Bogotá. Se trataba de hacer claramente una conexión ecológica robusta entre los cerros de Bogotá y el río Bogotá y naturalmente para eso se requiere un área que sea sustantiva, como es esta de 1.400 hectáreas. Incluso la recomendación original era un, de un área un poquito mayor. Eh, el doctor Peñalosa, por, a finales del año, de los años 90, presentó ante la, ante la CAR su plan de ordenamiento territorial que contemplaba la urbanización de esa área. La CAR, a partir del concepto que había adoptado como propio el doctor Van der hamen le negó al doctor eh, Peñalosa... En la que se urbanizara esa área por considerar que debía ser un área de protección posteriormente el doctor peñarosa haciendo uso de los instrumentos legales apeló al Ministerio del Medio Ambiente para que se eh, revisara esa decisión de la CAR el ministro Juan Mayer uno de los ecologistas más reconocidos del país tomó la decisión de conformar una comisión eh, compuesta por expertos de diferentes campos en el campo del urbanismo, de la arquitectura de los sistemas complejos del transporte público y también tres ecologistas 12 personas en total yo hice parte de esa comisión pero 12 personas de las cuales tres solamente éramos ecologistas para que hicieran la recomendación la comisión funcionó durante seis meses con secretar con durante cerca de un año con secretaría técnica de la universidad nacional oímos al doctor peñalosa miramos los documentos que presentó el doctor Peñalosa y las diferentes posiciones de muy diversos grupos de interés de Bogotá y se le dio la razón a la CAR y el ministro del medio ambiente mediante un acto administrativo le ordenó a la CAR que se creara la reserva forestal del norte en esas 1400 hectáreas. El doctor Peñalosa había estado de acuerdo que con la integración de esa comisión, es más había varias personas cercanas al doctor Peñalosa en esa comisión que finalmente no le dieron la razón, como sería el caso del doctor Salmona, el mayor arquitecto que ha habido en Colombia, que en esa época a su vez tenía, vale decirlo como anécdota, contratos muy grandes con el doctor Peñalosa para construir la, la biblioteca Barco. y la, Bueno, esa comisión, a excepción de un miembro, le dio la razón a la CAR, le dio la razón al doctor Van der Hamen. Salió esa resolución, el doctor Peñalosa lo primero que hizo fue demandarla ante el Consejo de Estado, no le admitieron la demanda, posteriormente diferentes grupos privados boicotearon que la CAR claramente reglamentara el asunto, se demoró mucho la CAR en reglamentarlo y finalmente el Consejo de Estado le dio una orden a la CAR de reglamentarla, puesto que esa era una decisión del Ministerio del Medio Ambiente. La CAR hizo unos muy juiciosos estudios y reglamentó esa reserva en el año 2014 y en esa reglamentación, en ese documento del manejo ambiental de la reserva aparece muy clara cuál es la vocación ecológica de esa reserva cuál va a ser la evolución en los años de esa reserva eh, etcétera, entonces llama mucho la atención que después de 20 años de madurar una decisión, el mismo alcalde a que se le negó con razones técnicas y con razones de diferente tipo del primer orden regrese a la alcaldía y de un plumazo quiera desbaratar la reserva. Eso a mí me parece inaceptable desde el punto de vista de la administración pública.